Hoy he descubierto mi primera cara. Estaba examinando otra tragedia incipiente, las arruguitas de encima de los labios, y de repente la vi. Era ella, sin duda, una incursión de la nieve en los dominios del rubio ceniza. Y esto solo es el principio. Agamenón conquistará Troya.